Hello my pupilos and welcome to a new Spanish lesson with me, Sebas. Today, we'll continue with the videos from the grammar series. In order to understand this lesson, first, you must watch my video about the qualifying adjectives. As I said there, we must know three things about the qualifying adjectives. Determination, the position in the sentence, and the comparison rules. When we talk about the second item, We said that there are some adjectives that might change according to the position, if they are after or before the noun. So, in this video, we will learn some of those adjectives that change according to their position. Dicho esto, empecemos. This is the example from the last video, antiguo. The meaning of this word is old or ancient. When we put it before the noun, it might mean last or previous. El hospital donde nací es muy antiguo. El hospital donde nací es muy antiguo. Extraño mi antigua casa. Extraño mi antigua casa. Pobre. Well, I think that this can be literally translated from English. When we put it after the noun, is to refer that the noun has no money, and when we put it before, it also means poor, but in a way that the noun inspires compassion for something that happened to it. El hombre pobre no tenía para comer. El hombre pobre no tenía para comer. El pobre hombre perdió el tren. El pobre hombre perdió el tren. Verdadero. When we put it after the noun, it means that it is real or true. And when we put it before, is to emphasize that the noun is big. It might also means real, but in the sense of serious. Juan mintió. El problema verdadero era que no tenía dinero. Juan mintió. El problema verdadero era que no tenía dinero. Luego que vio su celular surgió un verdadero problema. Luego que vio su celular surgió un verdadero problema. Solo. When we put this adjective after the noun, it means that the noun is alone. But when we put it before, it has the sense of an only. Let's see an example to clarify this. El hombre, estaba solo. El hombre estaba solo. Los niños cantaron a una sola voz. Los niños cantaron a una sola voz. Único o única. When we put it after the noun. It might mean admirable, usually to describe people instead of inanimate elements. And when we put it before the noun. It means just one. Sonia es una mujer única. Sonia es una mujer única. Gerardo fue una única vez. Gerardo fue una única vez. Aburrido or aburrida. When we put it after a noun, it means bored. And when we put it before, it means that the noun is boring. This might also be determined depending on the verb we use. For example, if we say él está aburrido, we are saying He is bored. But when we say él es aburrido, it means he is boring. So this is the difference between the verbs ser and estar according to this adjective. El niño aburrido encendió la televisión. El niño aburrido encendió la televisión. El profesor hablaba con su aburrida voz. El profesor hablaba con su aburrida voz. Nuevo or nueva. Cuando we put it after a noun, it means that it is the first time you're using it. But when we put it before, it's understood that the subject already had another one like this, like emphasizing that he has many of them. Diego me enseñó su computadora nueva. Diego me enseñó su computadora nueva. Carlos se compró un nuevo Ferrari. Como si no tuviera suficiente. Carlos se compró un nuevo Ferrari como si no tuviera suficiente. Curioso o curiosa. When we put it after the adjective, it means that the noun is curious to know something new. And when we put it before, it means funny. It could be interpreted both by graceful or weird. El niño curioso revisaba el cajón de su padre. El niño curioso revisaba el cajón de su padre. Gloria estaba, usando un curioso atuendo. Gloria estaba usando un curioso atuendo. Cierto. Cuando lo ponemos después del adjetivo, significa true, Y antes de it podría tener el sentido de certain. El secreto que me contó era cierto. El secreto que me contó era cierto. A una cierta edad, los chicos buscan a las chicas. A una cierta edad, los chicos buscan a las chicas. Grande. Regarding the meaning, when we use it after the noun, it means big, large, or tall. And when we put it before, it means admirable, or great. Also usually to describe people instead of inanimate nouns. Now, this adjective presents an exception, and it's that its spelling changes depending on the position. After the noun, We say grande, but before it we say gran. El jugador grande es el que ha hecho los goles. El jugador grande es el que ha hecho los goles. Eres una gran persona, nunca cambies. Eres una gran persona, nunca cambies. Y bueno mis queridos pupilos, eso es todo por hoy. Si you have any question, opinion, or recommendation, or maybe you know any other adjectives that change according to its position, you can put it in the comments below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas y hasta la próxima.